Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz inicio de semana para todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este momento de oración inicial al iniciar esta semana. Durante toda esta semana celebramos lo que en la liturgia llamamos la octava de Pascua. Las octavas, que son dos, tanto la de Navidad como la de Pascua, son la prolongación de la solemnidad, la prolongación del día a lo largo de la semana. Es como si la semana fuera un día. Entonces, el gozo, la alegría, la emoción de, de, del domingo de Pascua, de, de la celebración de este fin de semana, se prolonga a lo largo de toda esta semana. Con la alegría de haber vivido nuestra Pascua, iniciemos nuestra jornada, nuestra actividad. Volveremos a nuestras actividades cotidianas, mis queridos hermanos, al trabajo, al estudio. Volveremos a retomar algunas experiencias algunas actividades que por Semana Santa habíamos pausado. En tus manos, Señor, ponemos esta semana que nos regalas, este nuevo día, Señor, que por tu gracia vamos a vivir. Amén. Bueno, vamos a meditar hoy lunes, mis queridos hermanos, San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15. Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor, y fueron corriendo a anunciar a los discípulos lo que habían visto. Pero de pronto Jesús le salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron y postradas ante él abrazaron, le abrazaron los pies. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo, vayan a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, que allá me verán. Mientras iban de camino las mujeres, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con los ancianos del Sanedín y se pusieron de acuerdo para dar a los soldados una buena suma en ira junto con esta orden. Digan, que mientras ustedes estaban dormidos, fueron los discípulos de Jesús y se robaron el cadáver. Y si llega esto dios del gobernador, nosotros lo aplacaremos para que no tengan ningún problema. Ellos recibieron el dinero y cumplieron las instrucciones dadas. Así se divulgó la versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos momentos de este texto. Uno es ese encuentro de las mujeres con Jesús. Y como Jesús le pide a las mujeres, vayan a... Y cuéntenle a los discípulos. Estas mujeres se convierten en las primeras misioneras, las misioneras de los apóstoles. Ir a contarles a estos muchachos que están escondidos que Jesús ha resucitado. Y que deben ir a Galilea, allá donde todo empezó. Allá deben volver. La otra parte del texto del Evangelio es precisamente la versión negativa que se difunde. Los soldados se quedaron dormidos y los discípulos vinieron y robaron el cadáver. Una gran mentira que aún se mantiene hoy, dice el texto de la Palabra entre muchos. Veámosle al Señor, Dios Todopoderoso, que al igual que estas santas mujeres, madruguemos a buscar de Dios, madruguemos a hacer nuestra oración, a la Eucaristía, a las buenas obras, a orar bien. Hagámoslo de primero, sea lo primero que hagamos y todo lo que hagamos por el tiempo. Y que de esa manera nosotros llevemos la buena noticia a tantos hombres y mujeres que necesitan que les hablemos de eso. El mundo de hoy urge que compartamos la alegría, el gozo de la resurrección. Alabados el al Señor. Un feliz día para todos. Dios les bendiga a los barrios pueblos.